El, el adivina, ¿no? Adivina el concha a su madre, el anime por su logo, ¿no? Realmente. Vamos a darle eh, a full, vamos a ver qué sale. Eh, la verdad es que no suelo fallar en este tipo de vainas, ¿no? Algunas eran complicadas porque no he visto ese anime, ¿no? Seguro. Vamos a un nuevo reto. ¿Lograrás reconocer al menos 20 logotipos? Quédate hasta el final del video y descubre la pregunta hmm, secreta. Ahora sí, vamos a Primero, ¿qué será? Primer reto Hunter x Hunter. ¿Te conoces? Este <risa> o sea, un poquito, ¿no? En plan, joder, macho, sería. Sin duda, uno de los animes más, más guapos de toda la historia. A vale, ver, si todo soy guapo, coño. Siguiente reto: Susakeru, Susa, no Shingeki, Noki No Noki Oi, manín. O sea, sería pero muy complicado fallarlo, ¿no? Y había una paya en mi clase de bachillerato que tenía una, una escafandra de esa, yo del de levin, compadre, Síganos. no ves. Ey, si Te teléfono, lo dice todo, no cae tal, ja, ja, ja, ja. Te lo dice todo, o sea, ya. Y yo parece que pudo leer japonés, tío. Guapísima serie, la verdad, bola. Aún no me he visto la película, gente, no me matéis, por favor. Muy fácil. qué crees que se trate? Square Enix hizo Soul Eater. Ja, ja, ja, ja. Gente, easy. Easy farming, en verdad. Easy farming ahí. Acertaste. Está guapa, en verdad, eh. O sea, no me la terminé. ¿Te parece familiar? Eh, Estará Kame Gakil, ¿no? La, la piba del garrote, ¿no? Creo que era, creo. Sí, era este. ¿Veis? No, la piba Psycho, era la piba Psycho, tío. Mmm. ¡Suara <risa> los light! En verdad es que es normal, y yo que es que es un fondo blanco con esto solo. Ya me entendéis, en plan, es muy fácil de reconocer, por supuesto, esto. Eh, el anime de Funzer Doo, eh, Black anda, Cover, ¿no? Claro, ah, no, Black Cover. Creo, ¿no? O sea, creo que sí, maní. Sí, era el, el anime este de Funzer do no olvides que si eres muy rápido, y escribes Full Metal, y Metal Alchemist. Alchemist. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> o sea, si fallo esto, hermano, si fallo esto, me pego como un tiro video. en los huevos. <risa> Literal, o sea... A ver, como para fallarlo, gente. Naesa. Uh, diría que Death Note. Aunque parece un poco Oh, shit Y brigo again ¿Acertaste? No, es un muerto Era la L epestosa esa ah, ¿Cómo se de... llamaba? El hombre ca... No, ya el de la para si te Eh. Te Mod Psycho Chujandre, ¿no? Era Era eso, ¿no? El hombre extraño Bueno, no la cargo, pero tiene toda la cara de Saitama, ¿sabes? Claro Era guapísimo, tío Siguiente reto. Muy fácil Reconoces Blue Happy Fairy Tail, mamahuevo Sería muy, sería muy fácil, ¿no? Si, si por supuesto fallo, es muy antiguo. Contra más antiguo menos me, me voy a fallar, ¿no? ¿De cuál crees que se trate? El muñeco es, el, el dorangarompa, ¿no? Literal, el, el muñequí el peluchín, ¿no? Era esa vaina, gente. Era esa vaina. Le sabemos a esa lo, lo vi, en su momento lo vi. Mm, este Como lo para fallarlo. Manin, quit. One piece, man. De uno. Muy fácil, ¿no? Esto, esto está aquí para rellenar, estas dos, ¿no? Les sabemos. Les sabemos. Somos otaku Ahora una más sencilla. Eh... Dragon Ball Super. No sé, pues poner super como no sea eso? Otro anime. No creo que sea... esa? <risa> Dragon Ball Super, tío. No olvides Vamos a darle. y compartir este video para retar a tus... Eh.. Amigos. Nanatsu, ¿no? Supongo. Nanatsu, eh... Tazai, O algo así era, ¿no? Tazai. No está mal esa serie, pero es un poco, sabe En plan, los siete pecado capitales, un poco lenta, tío Para mi gusto, claro eh, Hermano, que vence uno ya, ¿Ves? si tengo una tampa aquí En el cristal de mi PC, esto? cojones ¿sabes te digo nice Nice Naruto-kun Naruto-kun, eh Nice ¿no ¡Naruto <risas> Naruto ¿eh? ¿No Muy fácil, ¿no? Si, si fallamos aquí, Draco mataría, ¿sabes? Literalmente Easy, Ojo. Blitz. Muy fácil, eh. En verdad no fallo ninguna, eh. Naruto. <risa> esta, a ver, este era fácil. Eh, hey, ahí tenéis la Blitz nueva, eh, gente. grande se dará que saca el sin 6. ¿Cuántas vas acertando? Eh. Todaradora, todaradora, o algo así, ¿no? O, sea, o algo así era Todaradora o algo así. Todaradora, ¿no? No lo, me suena de haberlo visto en anime fénix simplemente me fui a beber agua ah, del mareo, que garchos me encanta. Pregunta eh, número 20. Esto sería eh, Boku no Hero, ¿no? O sea, lo de Ari O sea, Bezari me mataría aquí, eh. Doraladora. Dora. <risa> no lo he visto, campeón, pero lo he visto anunciado, ¿eh? Lo he visto anunciado. Será fácil también. Eh, por las X, Darling de Fran ¿no? La serie esa de fan tú de Chapa que le gusta tanto. En verdad es que es muy de ese palo, ¿no? En plan. Literal, ¿no? Nice job. Por las X, tío. Por las 2 X. Eh, Siguiente reto. No game, no life, ¿no? ¿no? Sé creo que este era. Logo. Creo. Aunque puede que falle, ¿no? O sea, rollo. No me acuerdo muy bien. Sí, era eso, tío. Naesa. Nahesia. Increíble. A ver qué pasa. Presta mucha atención. ¡Ojo, oh, Si sí, fallo esta gente, Vivardo y el y Logo Correcto. me crucifica. El logo pertenece a. Easy Farming. su puta madre. No la he visto completa, ¿eh? Obviamente Pero, hey. ¿De cuál crees que se trae? Sí, pues, ¡Digo, ¡es Pokémon! <risa> o sea, ¿por qué me pones eso, cabrón? O sea, me pone una super difícil con la otra ahora ahora ahora ahora Literalmente El Star Platinum Qué gracioso el mono ese, ¿no? Si necesitas oh, ¿Cómo se llama esto? La serie de España Tokio Reven, ¿no? Sí Me parece una... Pero no... ¿Sabes? No No No No Sí, era esa no la, no la terminé de ver, me dejó de llamar la atención. Métrate, Eso era Guilty Clone, ¿no? Algo así, por las iniciales, creo. Si sí, más, no recuerdo. No me la terminé de ver tampoco, no me hizo mucha gracia. Eh, mono, eh, ese, ese de la nueva. ¿En serio? ¡Hostia! Esto. ¡Ah! ¡Gurrelaga, ellos ¡Qué guapo, hermano! Tengan toca a Laga, qué guay, ellos, ¿Sabes? El qué guapada. Qué guay, seriaca, ellos! qué guapo, ello, sería vaca Qué seriaca, chaval. Eh. Esto lo he visto anunciado, ¿cómo se llamaba? Angel Beats o algo así, ¿eh? es rollo. Ya me entendéis, no veo este tipo de anime, pero sale el anime Fenix, ¿no? Sí, sí, era esa puta mierda. O sea, eh. Es un poco de aquella manera, sin no ofender a nadie. ese logo? Eh, eh... Himaku, o sea, por lo. Por la forma que tiene estructurada los colores, ¿no? No me la terminé tampoco, no me llamó la atención, que va a dar un poco rara, ¿no? verdad? ¿De cuál crees que sea? <risa> Yo dije la primera vez, hermano, dos tetas! pero no, no, no. Pone... ¡Opa! Ahí. Increíble. Guapísimo. Nunca saldrá nada, tío, de guapo, man. Hermano, sería carco de Gea, ellos, de toda la vida. Oye, como no tiene años. Sería acá de Gundans, tío. O sea. Bueno, de Gundans, de Metal, ¿no? Súper guapo, tío. Gea es muy, muy bonito. Me recuerda al traje de Blitzkran, eh. Siguiente reto. En la serie esa de chapa y de Nicole. Hayu. Hay kiyukiyo, Haikuyu, Haikuyu, Io, Hayuki. ¿Cómo era? Haikuyu, Iyu. Bueno, más o menos, o ¿sabes? Rollo. Está bien esa. Jintama. En verdad es un poquillo Jintama. Ese es muy, muy Jintama, ¿eh? Nice job. Esa me la vi. ¿Cómo coño era esto? Fire Force, me sé la abreviatura En plan rollo... Correcto. Pero no me acuerdo el nombre pero entero, era muy largo o sea... gente. En, en, no, show, batai Fire Force Llegamos a la pregunta secreta Qué guapo, cabrón Qué guapo Conan, era detective Conan y yo? No era detective Conan One Piece. ah no, no era la de One Piece salió antes. Creo que. que no sé si he fallado, o sea. Puede ser, si aunque bueno, mañana veréis este gameplay. No está mal, eh. Podría te haberlo te hecho te mejor, tío. Lo que pasa es que. Creo, por supuesto, que la ha puesto un poco fácil, eh.